Sagitario, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Gracias por estar aquí en este espacio de Bio Neurosabiduría Ancestral ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas en este maravillosísimo mes último de 2019? Déjame tus comentarios, me encanta sentirte cerca, me encanta saber que estás aquí ¿Qué te digo? Me encanta sentirnos Sentirnos el alma no sé tú, pero es maravilloso sentirte cerca. Suscríbete al canal, dale like, activa la campanita, porque me encanta estar presente en tu vida cada que tengo videos, guías, mensajes de los ángeles, de los arcángeles, del Maestro Jesús, por entregarte. Me encanta hacer ese medio porque de esa manera... Sanamos todos juntos en comunidad. Gracias, gracias, gracias. Vámonos con tu guía de diciembre, Sagitario. Déjame contarte, en noviembre les avisaba que estaba por iniciar un entrenamiento. Continúo en él, estoy feliz, estoy emocionada. Y bueno, este entrenamiento me solicitó un cambio de ciudad. Y las herramientas que hoy tengo para entregarte la guía me permiten tener solamente este espacio para que puedas ver las cartas. Entonces, voy a estarte presentando una por una para que puedas verla, para que puedas... Eh, sentir esta guía y recibir estos mensajes. Sin embargo, el hecho de que te vaya presentando una por una no quiere decir que te voy a entregar una, una guía incompleta, sino todo lo contrario. Hay mucha, mucha información que de verdad voy a tratar de dártela lo más eh, rápido posible para que Tengas este día para que tengas todo este tiempo para empezar a poner a practicar esto y juntos continuemos sanando. Gracias por estar aquí. Vámonos con tu presente, Sagitario. Aquí te presento el mazo de cartas que nos acompaña mes con mes. Este oráculo de bioneurosabiduría a través de los arcángeles tiene mucho que darnos este mes de diciembre que me emociona que es el último mes de un año con mucho movimiento pero sobre todo Sagitario de una década estamos cerrando una década hermosa en donde la humanidad empezó a despertar en donde la humanidad incluido tú incluida tú está entrando en este nivel de conciencia del compartir, del colaborar del sentir Y eso es maravilloso Maravilloso, maravilloso, Sagitario El arcángel que está contigo Es Uriel Uriel Es un arcángel amorosísimo Como todos los arcángeles eh, que conocemos Y este arcángel lleva a cabo su misión a través de Llevarnos a sentir que la vida es un juego, que la vida es Dalai Que hay que alivianarse, divertirse, sentirla, vivirla, apasionarse Pero desde una perspectiva eh, de paz, de alegría, de disfrute Uriel nos invita a soltar esos eh, condicionamientos Que de repente nos fuimos comprando a lo largo de la vida y en los que nos vamos sintiendo estancados, temerosos. O sea, totalmente olvidados por ahí, de, por así decirlo, como en el drama, ¿no? Entonces, Uriel te dice, Sagitario, alivia teme. Vamos a vibrar alto para que veas la abundancia que mereces. Entonces, vámonos con tu presente. Sagitario, tienes abierto de par en par de cabeza. Quiero acercarla un poco más, ya la viste. Es una chica que pareciera que quiere volar porque está lista para descubrir hacia dónde puede llegar. Y esto en tu presente Sagitario es, no te resistas a tomar estos nuevos caminos que se te están presentando en la vida, a veces puede llegar a asustar, dejar la zona cómoda, dejar tu zona de confort, sin embargo es necesario si realmente quieres un crecimiento genuino en tu vida, es decir, para poder fluir y para poder recibir aquello que le estás pidiendo al universo, es importante que experimentes cada una de las situaciones que llegan a ti. Estás en un momento en el que tu vida misma, tu alma te está pidiendo soltar el control, empezar a dejar de posponerte, o sea, dejar, parar de dejarte de lado, y entonces hacerte caso y avanzar en la aventura de tu propia vida. Ok, Uriel te dice en este momento que todo aquello que has tratado de controlar en tu vida, en realidad lo único que ha reflejado es tus creencias de escasez sobre ti mismo, sobre ti misma. En tu interior hay una chispa, hay un llamado que te dice que eres más. Uh, te voy a contar una breve historia. Había una chica que se dedicó a, a hacer... Lo que en su sociedad En la sociedad donde se desenvolvió Donde creció y se desarrolló Decía que era lo correcto Y le decían que Si lograba eso Ya era una mujer, una buena mujer O una mujer de éxito Esto que aprendió era eh, Estudiar algo Trabajar en algo Tener un buen sueldo eh, lograr un empleo que le quedara súper cerca de su casa Tener una pareja en, eh, eh, Trabajadora, responsable, sana Que no tomara, que no bebiera Que fuera como muy muy, muy tranquila eh, Y finalmente eh, llegar como a la etapa En la que se casa una mujer Tiene hijos y se dedica al hogar y entonces es una buena mujer Esta chica aprendió eso y llegó un momento en su vida en el que Logró todo excepto dar el paso para casarse, para vivir en familia Sin embargo, en, en ese momento de su vida en el que logró esta etapa En tener ese buen trabajo, esa... esa Preparación académica, ese desarrollo profesional, esa excelente pareja Ella se sentía que ya había terminado todo en su vida Ella no quería dar el paso para, para posiblemente casarse y formar una familia Ella sentía en su interior que había más en la vida, había más aventura, había muchas cosas por conocer Sin embargo, elevó una oración al cielo y hablando con ese poder superior en el que ella creía, le dijo, si hasta aquí es lo que yo estoy destinada a vivir, dímelo, puesto que yo siento en mi corazón que hay más, y quiero vivirlo. Y entonces, en ese momento, en esa oración, en ese instante, esta chica abrió la puerta al universo para poder vivir la vida que ella realmente Sentía que merecía vivir Hoy en día esta persona está viviendo experiencias Bastante, bastante eh, Hermosas, productivas Está abriendo puertas a nivel mundial A nivel internacional Que ella misma dice Nunca creí que lo pudiera hacer Sentía y sigo sintiendo en mi vida Que hay algo más Sin embargo esto que se está abriendo es maravilloso. ¿Y por qué te cuento esta historia, Sagitario? Porque todos tenemos este llamado, <coughs> perdón, todos tenemos este llamado, esta corazonada, este pellizquito, que nos dice que siempre hay más, que nos dice que sí existe la vida que quieres vivir. Lo importante es que te decidas a vivirla y tomes esa responsabilidad de vivirla, ¿ok? Esto en tu presente. Ahora, ¿cuál es la...? ¿Cuáles son aquellas emociones que posiblemente estés sintiendo en estos momentos y que te llevan a, a no tomar acción? Estas emociones tienes la laguna sagrada de cabeza. ¿Ya la viste? La laguna sagrada se refiere a aquellas personas que se sienten tan plenas en su vida que flotan. Como si estuvieran flotando, surfeando, ¿no? Estas olas de manera perfecta, no se caen, maravilloso, terminan el recorrido de la ola y vuelven a tomar otra y se la pasan así disfrutando la vida. A eso se refiere la Laguna Sagrada. Sin embargo, hoy la tienes de cabeza. Pareciera que quieres disfrutar la vida, pero esos condicionamientos, esa jaula en la que estás metido, del drama, de la escasez No te permiten ver más allá Y se refuerza con esta historia que te acabo de contar Se refuerza con cómo estás viviendo el presente Entonces, esta emoción que hay que sanar Es justamente, fluye Déjate ir Hazle caso a tu alma Y empieza a manifestar las experiencias Que te van a llevar a un bien mayor ¿Ok? Experiencias Padrísimas experiencias Decimos aquí en México Chingonas De esas que dices ¡Wow! ¡Quiero más! ¿Ok? Y eso va a depender mucho Del nivel vibracional que traes Si tú estás vibrando en el drama En, el, en la escasez Si hay enfermedad O si quieres manipular a las personas Para tener un beneficio pasajero pues te puedo decir que solito te estás solito solita te estás estancando y te estás limitando a vivir la vida que realmente mereces. Por otro lado, si estás vibrando en una energía alta, pues bueno, ya estás eh, comprobando que vibrar desde esa energía te abre las puertas a diferentes experiencias muy muy buenas, ¿ok? Y eh, ¿por qué te digo, por qué te dicen y te hacen esta sugerencia? Porque a Uriel le gusta mandarte la guía de una manera eh, bastante, bastante Agradable A todos, a todos La verdad es que todos los ángeles te van a mandar La guía de, de una manera Bastante agradable, sin embargo Uriel es como este amigo <coughs> Con el que te puedes ir de pachanga Con el que puedes cotorrear Le puedes decir muchas cosas Y él va a decir Ah, Vente, te amo Dorro con todo mi corazón Cuentas conmigo Ok, entonces Siéntete con la confianza, con la certeza de pedirle que te mande esa guía que necesitas en estos momentos, que sea clara para ti. Es más, le puedes decir, mira, yo quiero saber que estás conmigo y me encantaría ver un colibrí. Te lo prometo. Que en un momento del día vas a ver, no uno, varios colibríes. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es que te sientas con esta certeza de que están contigo, para que puedas fluir en la vida, para que puedas soltar estos condicionamientos que te mantienen enjaulado, en tu jaula mental. ¿Ok? Una vez que identifiques y que reconozcas esta emoción, la acción que Uriel te pide que lleves a cabo es... Tienes la carta de la educación y la tienes de cabeza. La acción importantísima, Sagitario, que requieres tomar es ábrete a nuevos conocimientos. Okay, hoy la tienes de cabeza porque ante estas ganas de, de no fluir, de, de tus condicionamientos y querer mantenerte en esa jaula mental, pues también te has cerrado a las nuevas propuestas de conocimiento para desarrollarte profesionalmente y económicamente. Entonces la acción recomendada que te invita Uriel a tomar es ábrete a las nuevas formas de conocimiento, a las nuevas formas de entregar la sabiduría de entregar lo que sabes ok y aquí me llega mmm, está como imagen de ábrete a, a mostrar lo que sabes a través de internet puedes dar un webinar puedes eh, escribir un artículo un libro buscar plataformas como hay una plataforma que está muy fuerte eh, posiblemente haya más sin embargo esta la conocí recientemente y se llama Hotmart y ahí puedes subir tu conocimiento, compartirlo y de esa forma lograr impactar a miles, miles de personas a través de eh, la entrega de este conocimiento y hay infinidad de opciones para que tú puedas compartirlo lo importante Sagitario es que te aventures a esta nueva generación tecnológica que te lo prometo Siendo una parte importantísima del presente, será una parte fundamental en el futuro, así que es importante que empieces a involucrarte en la parte tecnológica si aún no lo haces. Y si ya estás involucrado, bueno, revisa qué opciones más hay. Y cuáles se ajustan a ti. Entonces, una vez que tomas estas acciones, que le sanas, que te diviertes en la vida, pues el resultado que te dice Uriel que vas a tener es el circo de una sola pista. Y en este momento te dice... La vida es una aventura, esta aventura si tú la tomas desde el amor, desde la entrega, desde la pasión, te darás cuenta en algún momento cuál es la infinidad de posibilidades y oportunidades que tienes para servir a tus hermanos y, y generar este... Eh, ciclo de abundancia ¿ok? dar y recibir, siempre es importante que busques la manera de darle a los demás un beneficio, de poder generar un servicio que les dé un beneficio a las demás personas para que de esa manera, sanes, continúes sanando y evolucionando en tu vida y permitas que las demás personas lo hagan. Es decir, que se genere un impacto en la humanidad de forma positiva a través de lo que tú sabes, a través de lo que tú conoces. Eres parte fundamental de este rompecabezas que es el universo, que es la creación. No menosprecies tu valor. ¡Qué bonito, Sagitario! Ahora, finalmente... Eh... Quiero entregarte una llave maestra que tiene para ti Uriel, y esta llave maestra, eh, dame un segundo, déjame acomodo aquí las cartas para que puedas verlas un poquito mejor, ah mira, ahí se ven mejor, ok. Esta llave maestra que te entrego eh, la vamos a entregar a través de una herramienta que nos permite tener una comprensión más a fondo de quienes estamos siendo en este momento, Sagitario. Esta herramienta se llaman runas. Las runas son símbolos o son signos eh, que tienen que ver o son extraídos de la antigua cultura, eh, perdón, de la antigua escritura germánica. Ok, estos signos nos permiten conocer, eh, como te decía, más a fondo para poder accionar y generar un impacto positivo en nuestras vidas. Estas runas estoy aprendiendo a eh, manejarlas, a entregarte estos mensajes, porque... Fue una instrucción canalizada que recibí, así que mi deber, mi responsabilidad para ti y lo hago con todo mi amor es entregarte estos mensajes. Las runas las tengo en esta bolsita, esta es una bolsita de un material que pareciera piel pero es sintético, aquí en México le llamamos vinipiel y bueno las tengo aquí adentro y voy a sacar una y te voy a dar tu mensaje a través de esta herramienta hermosa. Ay, qué padre, qué padre, me encanta. Mira, esto es una runa para quienes no lo conocen. Es una pieza semirredonda de madera, una madera ligera, tallada eh, a mano, grabada a mano. Y tiene una energía de amor y de entrega hacia ti, ¿ok? Esta runa... Se llama Gifu. Y es hermoso esto que te, que te está mandando Uriel. Gifu significa regalo. Significa esos dones que un poder superior te regaló para que te conviertas en un líder, en un líder espiritual. ¡Qué bonito, Sagitario! Y con esta runa te dicen que... Viene el momento de generar nuevas asociaciones y nuevas relaciones en tu vida es momento de abrirte a la mayor recompensa y herencia que te ha otorgado el Padre el poder superior en el que creas que es la abundancia es momento de dar y recibir ábrete a este proceso y a este flujo positivo de la energía de dar y recibir tienes Has sido dotado de talentos y capacidades divinas. Es momento de que las explotes. Una vez que te abres a dar y recibir, vas a experimentar eh, la prosperidad, la abundancia. Esto es muy favorable porque también esta runa te dice que tus relaciones vienen viene una energía de fortalecimiento como para tener relaciones estrechas más que una relación de exigencia, de expectativas de control, vienen relaciones más evolucionadas, más alineadas a lo que realmente quieres experimentar en tu vida y esto no es, es casualidad, esto es resultado Sagitario de tu genuino deseo de crecer de ser quien realmente eres y esto encierra una responsabilidad maravillosa, Sagitario, que te invita a Uriel a tomar. Y esta responsabilidad es ser tú y vivir la vida de tal manera que tu legado en este mundo se mantenga generación tras generación. ¡Qué hermoso regalo te acaban de entregar, Sagitario! Muchas, muchas felicidades. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Deseo de todo corazón que tomes nota de cada uno de los mensajes que resuenen en tu alma y los pongas en práctica, porque eh, estamos cerrando año. Estamos cerrando o estamos viviendo el último mes del año, es un mes de manifestación de milagros y sobre todo es un mes que cierra una hermosa década en donde la humanidad ha decidido despertar, ha decidido empezar a colaborar, a observarse, a verse, a reconocerse a sentirse como seres humanos y eso, Sagitario, te incluye a ti. Cierra con broche de oro este 2019 a través de una guía personalizada que tú puedes elegir el paquete que mejor se acomode a lo que quieres y te invito a que no dejes de seguirnos porque vamos a seguir subiendo con eh, contenido, mensajes que te van a ayudar a crecer, a sanar. Gracias.